¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy de lo mejorísimo. bienvenidos a su canal Paranormal favoritísimo Ok, así que el día de hoy Vamos a estar entrando a una página Que me dijeron, no te metas Porque pasan cosas raras Y ustedes ya conocen mi frase célebre No me digas, no me digas que, que no lo, lo hagas no haga Porque, porque por lo que, voy lo a ir a hacer al siguiente, al siguiente, segundo, que siguiente segundo que me digas que, lo lo que no lo haga Así que hoy nos vamos a estar metiendo a esta página Y ya si ustedes se animan, después de que vean qué pasa Qué es lo tenebroso que nos espera en esta página Si se animan a meterse, pues me arroban ahí por Instagram Para ver qué, qué les pasó a ustedes y quién se animó a meterse o no Ok, fantasmitas, entonces eso vamos a estar haciendo básicamente el día de hoy Y como ya les había contado hoy estoy como bien cansada, me levanté a las 7 de la mañana por si... no, antes, como a las 6.20 de la mañana si me siguen por redes sociales ahí sabrán, y yo les he contado por aquí también, que pues estoy haciendo ejercicio, y ya estoy como bien bien apuntada en esa onda, porque pues ya saben, hashtag pandemia y demás, entonces pues ya tenía que empezar a moverme y pues yo al igual que muchos, era así como que pues ¿Cómo empiezo? ¿Qué ejercicios? ¿Dando? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, lo que sea No saben ni dónde, entonces descargué esta aplicación Que se llama Daily Burn Y hoy se las vengo a recomendar Para las personas que también quieran hacer ejercicio Estar en forma Tener, pues, no sé, la figura que ustedes quieran La silueta, lo que gusten eh, Dormir mejor, mantenerse saludables Lo que ustedes gusten Ok, ya que ustedes descarguen, la aplicación De todos modos va a estar apareciendo de este lado Ustedes van a poner aquí, pues, su altura no Yo, pues, mido 1,54. Ok, entonces ponemos aquí tu medida: 1,54.4. Y, y peso: Yo peso como 50 y medio. Vamos a poner el 50 y medio. Ok, entonces le damos en siguiente. Y aquí después tú checas lo que es tu nivel. ¿Qué tanto quieres entrenar? Si eres principiante, pues pones el principiante Si más o menos ya haces ejercicio, entonces le pones intermedio Y si ya tú eres todo un fit, pues le pones en avanzado Yo lo voy a poner en intermedio, por ejemplo entonces, si se fijan, hasta acá arriba dice Entrenamiento intermedio, despertar tu cuerpo Es decir que 5 minutos de ejercicios, de estiramientos, de cosas así Es para despertar tu cuerpo Aquí nos da absolutamente todo Así de que, a ver, el primer día despertar el cuerpo El segundo día tenemos que hacer activación cardiopulmonar Después descanso, después activación y muscular demás y demás Es decir que no vas a ir como de sopetón De que empezar algo súper heavy y de que al rato no te puedas ni mover Primero, salto de gas. 30 segundos ve ahora. 3, 2, 1, empieza. La verdad es que está súper bueno. Te asiste en absolutamente todo. Te recuerda que tienes que tomar agüita. Y también te da la opción y te asiste en caso de que tú quieras hacerlo del ayuno intermitente. Te dice más o menos cómo es que se tiene que hacer, de acuerdo a tu peso y demás y demás. Es decir que de acuerdo a tu plan, en 30 días tú puedes lograr tu objetivo. Tener la figura perfecta, la que tú gustes, mantenerte saludable y perder peso, lo que tú gustes hacer cuando tú empieces en esto del exercise. Entonces en la cajita de descripción les voy a dejar cómo pueden encontrar directamente la aplicación de Daily Burn. Y espero que a ustedes les funcione igual que yo Yo la verdad es que estoy súper apuntada con el exercise Y bueno fantasmitas, supuse que me vieron aquí más o menos hacer ejercicio pónganlos directo con este videito. Ok fantasmitas, entonces ya estamos de este lado Recuerden que me voy a hacer chiquita para que me vean a mí menos Y más grande pues lo que vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Ok, entonces uh, fíjense, el sitio se llama www, acá lo tengo apuntado www.1092paradise.com o sea, paraíso. 1092paraíso.com Bueno, entonces lo voy a estar abriendo acá en mi computadora y voy a estar grabando pantalla justo... Espérenme, espérenme listo, ya estamos aquí grabando ok, esta es la primera imagen que vemos, y si se fijan acá arriba dice 1092paradise.com, are you ready? o sea, están, estás listo y luego I want paradise y acá dice que la siguiente pista se va a revelar a los 15 mil, 15 ,000, que no sé pero bueno, entonces um, al final vamos a ver qué rollo con eso primero vamos a ver lo que es la página en sí si se fijan, no le puedo dar clic yo a ninguna parte más que donde dice aquí Clic en follow y en I want paradise Aquí sí me da opción hacer clic en otro lado no, fíjense Y pues no, ok Entonces vámonos a, pues, pues sí, en el I want paradise The choices are there O sea, las opciones están aquí o Están aquí, pues eh, Puerta roja peligro, puerta amarilla no tanto peligro Primero por la roja porque hashtag quiero peligro El paraíso no es para ti ya lo sabía, ok, entonces vamos para atrás entonces vamos a seleccionar la puerta amarilla, el paraíso no es para ti, ya lo sabía por dos ok, entonces será que le puedo dar clic a otra cosa oh, a ver, se hace para abajo se hace para abajo ok, pantalla negro, puedo cliquear no, otra vez eh, la siguiente pista se ha revelado a los 15.000 pero se puede más abajo, más abajo que esta página está infinita o ya llegué hasta el final A ver, déjenme uh, Ok ¿Qué está pasando? Ok, vean el, el cursor y está Ahí está Vámonos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Todo negro, ¿vean esto? Ok. Ok, una per... ¡Ah! Aquí sí puedo dar clic. Es una persona asomada. ¡No manches! Estaba infinita esta página. Pero bueno, ok. Vamos a dar clic aquí. En el, el don. <tose> ¡Se mueve! ¡Es un vampiro! ¿Qué es esos hoyos que tiene? Ok. <tose> Ahora sí, como veo los comentarios en TikTok. ¡Anulo cualquier maldición que me traiga a ver esto! Ok, vamos a escuchar. ¿Están listos? Voy a subirle el volumen un poquito. Una, dos... ¿Ese fue el audio? ¿Se puede hacer para abajo? Creo que esto no Ay, Ingrese la contraseña No, ¿y yo cómo lo voy a saber? Uh, guest area Por favor ingrese la contraseña ¿Será que el monito me dio alguna contraseña? A ver y si lo pongo... A ver, vamos a ponerle 192, jejeje. Oh, ok. Vamos a ponerle Paradise. Oh, ok. Vamos a ponerle 1092 Paradise. ah oh, ok, no me deja. Vamos a escuchar... ¡Ah, qué pasa! Ahora no encuentra la página. Vamos a escuchar otra vez. Ok, fantasmitas, pues miren, seguí el sitio de... Ya ven que dice ahí de que follow me, no sé qué, bla, bla, bla. Se supone que esa, eh, o sea, te da un link a un Instagram y ella te da como las pistas. Entonces, definitivamente cuando te da algo... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Cuando te da... Cuando escuchamos el sonido, te da la respuesta a la contraseña. Porque aquí dice este, bla, bla, bla, bla, bla. Haz el como el rompecabezas y encontrar la respuesta para encontrar, o sea, para el siguiente piso. Y dice que la contraseña. O sea, como que la pista es. de que está como. ¿Cómo puedo decir? Como reflejo. Y ella está enfrente de un. Pues sí, de un espejo que dice Paradise. Entonces, vamos a hacer como al revés de lo que dice Paradise. Dice que la contraseña es Hell. Vamos a poner Hell. ¡Ah! ¡Sí era! <risa> ¡Ay, qué tonto! Pues sí, lo contrario de Paradise, pues es el infierno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! Vamos a, a grabar pantalla otra vez. <risa> me emocioné. Me emocioné. Ok, ya que puse eh, la contraseña que era Hell, pues ya nos lleva a aquí. Dice, eres especial, pero te mereces el paraíso. Ah... Uh... Ahora sí Ok, tanto para esto Dice, eh, perdón Pero esta, esta pista eh, Solamente lo podían Como reclamar 10 personas Y pues ya lo reclamaron 10 de 10 eh, ¿Quieres estar como en la Siguiente prueba? <ríe> y otra vez, o sea Por Dios, y, y esta mujer ¿Por qué no, no dice más? O sea ya, ya no dijo nada, entonces ¿cuál es la siguiente prueba o qué? No entiendo. Y luego fíjense, encontré otra, otra página que se llama algo así como. Es, es como Rainbow, o sea, así como que busca el arco iris, busca tu arco iris y no sé qué. Pero se supone que esa, esa página sí está súper maldita porque cuando te ponen un audio, ese audio es la invitación a lo que sea que sea eso del arco iris. Eh, pues es una invitación y quien lo escuche no sé qué, pero la página está como escondida y no puedo encontrarla, ay qué estrés No, o sea, voy a buscar en internet que se supone que era lo siguiente el siguiente nivel y así si lo encuentro se lo voy a poner, si no pues consideren esto parte 1 de 2 para ver qué más sigue con esta mujer que pues nos engañó y bueno fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y pues bueno, si escucharon otra cosa En el audio ese, pues díganme en los comentarios Y pues vamos a ver qué, qué pasa Y voy a buscar esa página del Rainbow Para ver de qué se trata, ¿ok? Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente Les mando muchos besitos Los amo, bye